Bueno, vamos a ver en unos segundos lo que significa la pasión por el detalle. Esas cosas casi imperceptibles que están allí y marcan la diferencia. Para ello he escogido un producto de Apple, el, el iPad, que es capaz de recordar el volumen que hemos seleccionado para cada auricular. Eh, contaremos con dos tipos diferentes de auriculares, un JVC y el original. Fijaros en el control de volumen que está arriba a la derecha de la aplicación iPod, eh, donde podemos percibir ese cambio de, de volumen según el audífono, si le damos play pues se escucha la música le bajamos un poco correcto y bueno vamos a incluir el ahí, ahí, a poner el JVC al poner el JVC el volumen va a recordar el anterior si se dan cuenta, sube a la mitad. Vamos a decir que el JVC ahora tiene más volumen. Okay. Si lo sacamos, bueno, lo primero va a ser que se va a detener la música, pero va a recordar el volumen sin el audífono. ¿Ven? Volvemos a dar Play. Y ahora escogeremos el audífono original del iPhone. Lo colocamos. Y es el volumen que tenía originalmente. Lo ponemos a la mitad. Sacamos. Recuerda el volumen sin ese audífono. Ahora ponemos el JVC. Recuerda el volumen del JVC. Sacamos. Colocamos el original nuevamente. Y recuerda el del original. Bueno, esto es una demostración de lo que una empresa hace por eh, el detalle, cuidar esos detalles que son importantes, ¿correcto? Bueno, esto es todo y espero que os haya gustado el vídeo